Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Montero, soy CEO de Codinámico. Actualmente trabajo como arquitecto de software para una empresa aquí en Colombia. Y bueno, hoy vengo a darte las recomendaciones o tips para que tú alcances el nivel de ser desarrollador junior en el área del frontend. En este caso vengo a darte de algunos tips, algunos consejos que quiero que me escuches muy bien de acuerdo a, a, a la experiencia y lo que he visto y que te van a servir mucho para alcanzar ese nivel que quieres de desarrollador Frontend Junior, Ok, digamos y poder conseguir tu primer empleo como desarrollador Frontend Junior. Lo primero que debes saber es conocimientos básicos en HTML, en CSS, en Javascript. Son conocimientos que debes perfeccionar, eh, conocer muchas etiquetas de HTML, saber un poco de maquetado con HTML, CSS y tener los conocimientos básicos de Javascript. Digamos que ese es el primer escalón para comenzar. Aprender eso que es muy básico HTML, CSS y JavaScript. Un paso más adelante o un escalón más adelante eh, y que es importante lo considero es saber un poco más cositas de JavaScript eh, avanzadas por así decirlo y por supuesto saber el manejo del DOM con JavaScript, saber el manejo de scope, saber el manejo de excepciones quizás, un poquito de, de tree, de catch, el manejo de variables Conocer, un, conocer, digamos, LED, CONS, BAR, y conocer el estándar de ECMAScript 6, como lo que es la destructuración de objetos, las funciones asíncronas, las funciones anónimas, eh, y la, las ARROW Functions, que son muy importantes para comenzar en el mundo de, de JavaScript. También es recomendable que puedas manejar objetos en JavaScript, que se maneja mucho, eh, a nivel básico puedes aprenderlo, y manejo de arrays, a nivel básico o intermedio también en Javascript digamos que ese sería el segundo escalón conocer un poco de Javascript eh, como el manejo del DOM, insertar en el DOM y toda esa parte de cómo funciona Javascript y eh, cómo lo interpreta el navegador y tener todo ese conocimiento en, en Javascript ¿con qué fin? con el fin de que puedas desempeñarte un poco mejor al entender lo que te vengo a explicar en el tercer escalón o en el cuarto escalón que es eh, aprender un framework, pero vamos paso a paso, digamos que diga, di, de, decimos, eh, dijimos primer escalón HTML, CSS y Javascript, el segundo es aprender Javascript, eh, el manejo del DOM y de esa parte que, que te sientas bien eh, interactuando con Javascript, que puedes hacer cositas como alerts, como, como, to, como toda esa parte de, de Javascript fundamental eh, y cositas avanzadas o intermedias de Javascript, eso te servirá mucho, para aprender un framework. Eh, algo importante que me ha pasado eh, con equipos de, de, de tecnología en lo que he estado liderando es que entran a un, a un grupo o a un grupo de tecnología, juniors, pero no saben manejar JIT, no saben manejar, no saben hacer un JIT pull, no saben hacer un JIT fetch, no saben hacer un JIT branch, checkout y toda esa parte sería nuestro, nuestro siguiente escalón. Aprende JIT. JIT es un, una, una tecnología para el manejo de historial de cambios y lo básico que te recomendaría es que aprendieras de JIT hazte un curso básico en, en YouTube y aprende cómo hacer un JIT Pool, un JIT Fetch, un JIT Clone, un JIT Branch un JIT Checkout o un JIT eh, merge. esos comandos básicos como Juno lo, de, lo debes saber y no debes eh, llegar a, a tu nuevo trabajo como sin saber JIT es muy importante que sepas, al menos lo básico de JIT, para que te comiences a desempeñar muy bien en tu primer trabajo como desarrollador junior. Eh, otra cosa que debes saber, y que he visto muchas falencias en los desarrolladores juniors, es que no saben cómo traer los datos de una, de una API externa. Por ejemplo, en las empresas, te doy un ejemplo, claro, bueno, se manejan APIs externas de terceros, incluso la misma empresa hace APIs, eh, las APIs son eh, interfaces de comunicaciones entre programas, eh, digamos, se crea esa API y se le pide al Junior que conecte eh, esa API con el sistema que se está creando y simplemente si tú, si tú como Junior tuvieras los conocimientos te fuera muy, muy muy fácil hacerlo y decir listo, ya lo hago porque, digamos, lo básico que deberías saber para traerte datos de una API es Fetch y manejar una librería externa como Axios todas esas tecnologías que estoy mencionando las voy a dejar debajo en, en, en, en la descripción del video para que tú eh, tengas como esa posibilidad de entrar a cada cosa y decir bueno, esto lo sé, esto no lo sé, esto lo sé, esto no lo sé y voy a seguir los pasos que me dice Mario para comenzar a, a tener un buen nivel, al menos para mi primer trabajo como desarrollador junior Entonces, hemos, hemos dicho HTML, CSS, JavaScript, Javascript eh, intermedio, JIT eh, y manejo de APIs o, o manejo de APIs, no decir, no, sino obtención de datos de APIs externos. También te recomiendo, eh, ahorita se está utilizando mucho lo que es Firebase, aprende un poco de Firebase, entra a la documentación de Firebase y mira cómo se hace un, un, una petición a Firebase, cómo se guarda datos con Firebase. Eso te servirá mucho eh, porque en la mayoría de las empresas eh, es como una base de datos externas en tiempo real. Firebase aprende al menos, al menos lo básico. Eh, otro otro consejo que te doy es tener conocimientos, ya un poco eh, de, de todos los escalones que te he dado, comenzar a aprender un framework. Hay muchos frameworks, está Vue, está Angular, está React 10, yes, que es mi favorito, y está Svelte, que va creciendo mucho en el mercado eh, en esta actualidad. En mi opinión, mi favorito es React 10, yes. no significa que sea el mejor, pero ahorita, actualmente, eh, en el 2022, es muy fácil conseguir trabajo siendo un desarrollador junior, en Frontend, sabiendo React y lo que te he dicho anteriormente manejo de, de detección de datos HTML CSS JavaScript y un buen manejo de React eh, digamos que hasta ahí pues pues tiene buenos conocimientos como junior sabiendo al menos React en la actualidad que es muy muy buen framework es, eh, eh, fue creado por por Facebook y bueno ya sabrás que está muy muy a la moda y digamos, no, no quiero decir simplemente que lo aprendas por moda sino que es un, una librería muy potente, digamos, de, de Javascript que se está utilizando en muchos proyectos en la actualidad y si ahorita aprendes React.js te va a ser muy muy fácil conseguir tu primer trabajo como, como desarrollador junior luego de eso comienza a hacer proyectos en React.js eh, o en Vue.js en el framework que tú decías haz proyectos personales, haz un dashboard Haz un dashboard donde puedas eliminar, crear, editar usuarios y hazlo todo, digamos, lo puedes hacer con filers incluso. O conseguir APIs externas, que hay muchas APIs externas de ejemplos que puedes conseguir eh, buscando en Google. Puedes fake API o JSON placeholder, muchas APIs donde puedes probar tu conocimiento en obtener datos de APIs externas. Eh, digamos, los proyectos personales son el escalón a que puedas crear un portafolio. Puedes crear un portafolio en GitHub Page, puedes crear un portafolio, digamos, con tus conocimientos en React, haciendo una landing page, eh, con, eh, haciendo tu portafolio con JS yes y probando tus conocimientos. Ahí puedes incluir tus proyectos, tus conocimientos. Y por último, recomendarte hacer una cuenta en LinkedIn donde puedes crear un perfil, digamos, eh, desarrollador junior, front-end, con conocimientos en React, JS, Javascript, HTML, CSS, Javascript y te aseguro que con buenas conexiones vas a poder conseguir tu primer trabajo como youtube Hasta aquí, digamos, eh, llega este video y quiero guiarte eh, en estos pasos. Voy a estar dando otro, otros tips, otros consejos de cómo ser un desarrollador semi-senior en frontend y también de cómo ser un des desarrollador senior en frontend. Y luego vamos a pasar a videos como cómo ser un, un líder de desarrollo, cómo ser un arquitecto de software. Entonces, hasta que llegue este video y nos vemos en el próximo video. Chicos, chao.